Hola a todos y bienvenidos a Danste, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy continuamos con el tema determinación de matrices inversas. En esta clase veremos la importancia de una matriz inversa, la regla de Sarrus para matrices inversas y por último ejemplos de aplicación de matrices de 3x3 para determinar si tiene inversa. No siendo más, Comencemos, definamos y recordemos qué es la matriz inversa, es aquella matriz que multiplicada por su original da la matriz identidad, se representa como a a la menos 1, eso significa la matriz inversa. Se debe considerar que no toda matriz tiene o posee inversa, por tal razón debe verificarse si se puede invertir. Para ello existe la regla de Sarros. Es una regla que permite determinar a partir de multiplicaciones y sumas el valor de su determinante. Entonces, si el determinante es igual a cero, se dice que no se puede invertir. En caso contrario, es invertible la matriz. Veamos el método. Este sería el método. Primeramente, multiplicamos esta diagonal sus términos y luego multiplicamos las tres puntas como una especie de triángulo. Esto lo debemos sumar con el anterior. Luego hacemos lo mismo, las otras tres puntas que faltan las multiplicamos. Ahora hacemos lo mismo con la siguiente diagonal. Multiplicamos estas tres y Miramos las puntas. Multiplicamos estos tres. Nos quedaría faltando. esas otras tres. Cada uno de estos triángulos se multiplican. Y se van sumando cada uno de estos términos. Ahora. Veamos esta aplicación. Utilizando una matriz de 3x3. Encontrar si la matriz tiene inversa. Tenemos la siguiente matriz. Tenemos. Tres filas y tres columnas como podemos ver es una matriz de tres por 3 vamos a aplicar la regla de cerros vamos a hacerlo paso a paso empecemos por la primera parte tenemos esta diagonal efectuamos la multiplicación de estos términos 1 por 0 por menos 1 vamos a trazar el triángulo las puntas entonces tendríamos esta punta con esta y con esta y efectuamos la operación Sería 1 por 1 por 1. Ahora, seguimos con el siguiente triángulo. Sería 1 por 3 por menos 2. Vamos a efectuar las operaciones. El primer término nos daría 0. 1 por 1 por 1 nos daría 1. 1 por 3 por menos 2 nos da menos 6. 1 menos 6 nos da menos 5. Ese término, no vamos a olvidarnos de él, ya hallamos la primera parte. O sea que ese término lo vamos a sumar con el otro lado. Entonces, esto nos va a dar menos 5. Ahora, continuemos con la siguiente diagonal. 1 por 0 por 3. Efectuamos las esquinas. sería 1 por 1 y menos 1. La siguiente sería 1 por menos 2 y por 1. Eso nos daría 0 menos 1. 2 Y ahora, esto nos daría menos 3. Este menos 3, no olvidemos que tenemos el menos 5, entonces debemos sumarlo. Entonces, quedaría menos 3 menos 5. Esto da menos 8. Da negativo. Este es el valor, menos 8. Quiere decir que es diferente de 0. Como es diferente de 0, quiere decir que sí tiene inversa. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Ejemplo 2. Encontrar si la matriz tiene inversa. Tenemos lo siguiente. Hacemos lo mismo. Diagonal, 2 por 0 por 1. Siguiente el triángulo, 0 por 0 menos 2. Siguiente, 2 por 1 por 2. Esto nos daría 0, 0 y nos daría 4. Esto nos da 4. No olvidemos que tenemos en cuenta este valor que es 4, ahora con la siguiente 0, 2 por 0 por 0 más 2 por 0 por 1 más el último que sería 2 por 1 por menos 2 nos daría 0 0 y menos 4 ahora, nos queda menos 4 no olvidemos que tenemos este 4. Entonces, menos 4 más 4, esto nos daría 0. Menos 4 más 4, 0. Ahora miremos que nos dio 0. Quiere decir que el determinante vale 0. Como vale 0, quiere decir que no tiene inversa. Este siguiente caso no tiene inversa, puesto que este valor debe ser diferente de 0.